¡Qué placer! 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha instaurada a partir de un hecho trágico, la muerte de 146 mujeres en una fábrica de Nueva York, mujeres que luchaban por sus derechos. Y toda una polémica. ¿Se dice feliz día? ¿No se dice feliz día? Yo tengo mi propia teoría de cómo terminar con la polémica, Ahora, o al decime, menos para mí. Decime qué te tengo que decir. Yo este, ¿Feliz día? recibo bien el feliz día, porque... ¿En, ¿En qué podemos basar cierta felicidad? Primero, en que se instauró una fecha sí. eh, y no, no se olvidó aquello completamente. Uh -huh. Y por otro lado, que la lucha continúe y no quedó en esas muertes. Por esos dos motivos hay cierta felicidad que debemos, que debemos tener, así que bienvenido bueno, a tu feliz, feliz día. día. Feliz día entonces Marisol y, y para todas las mujeres que acepten el feliz día, allá va. Y para el resto que sea una jornada claramente para todas, ¿no? Una jornada de reflexión, claro. de, de, de, de trabajo sin duda, que lo hacen todo el año en realidad. Totalmente. Por el solo hecho de ser mujeres ya es, una, eh, es, es, es, es un día de, de, de, de ellas, ¿no? Totalmente, así es que, bueno, recordando esta, esta fecha, día de, de lucha, de reflexión y demás, es que tenemos a uh, dos mujeres muy representativas aquí eh, en nuestro desde la redacción, la flamante reina nacional de la vendimia, sí. acompañada por la Reina Nacional de la Vendimia 2010. Que además ¿No? es. Intendenta de Pero, Santa Rosa Olvídate, mirá qué invitadas tenemos ¿Cómo están? Bienvenidas, Bienvenidas. Hola, muy buenas tardes Rodri, muy buenas tardes Marce eh, Felices, disfrutando, bueno, acompañada por una excelente y, y prestigiosa mujer del departamento de Santa Rosa eh, Orgullosa también de que me esté acompañando ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. estamos? Yo feliz, en nombre claro. de mis vecinos estoy acá acompañando a nuestra reina Así que muy contenta, muy contenta eh, méritos tiene de sobra sí. Para hacer reina de la Vendimia Y más, y para donde quieras Ahora, ¿qué laburo hiciste? ¿Qué <risa> hicimos, laburo hiciste? Hicimos, fue, fue un gran trabajo en equipo Lo hablábamos sí. con Nati, con su mamá Con todo el grupo del barrio Primavera Quien ella representó Digo, veíamos eso Tenía muchísima vocación de ser Y mucha predisposición Lo que nos planteaba ella Y lo que le planteábamos nosotros Aceptaba y decíamos Vamos para adelante bueno, mucha organización, mucha logística. Y ¿Sabes mucho qué te pasó a mí? Nos vimos en la Vía Blanca, porque te acercaste <ríe> sí, a nuestro sí. puesto de trabajo a conversar con nosotros. No se te caen los anillos de bajarte del palco mm. oficial, ¿no? Y, y, y recorrer los medios para, para vender. Tu departamento primero. <ríe> el departamento que precedís y aparte a tu reina sí ella como digo tenía te, tenía muy veíamos que teníamos todas las posibilidades porque estaba su vocación de ser reina que también es difícil a veces y que no sea tímida sino que sea extrovertida que tenía ganas de aprender humilde sencilla mira yo siempre lo resumo en que el municipio puso todo esa es verdad y hay un gran equipo enorme pero si ella no hubiera tenido esa predisposición esa belleza externa e interna también uh -huh. la humildad de, de recibir consejos de poder trabajar en equipo, su familia y pudimos resumirlo, yo siempre digo en algo que, que creo determinó también una reina del pueblo y cercana, ese día de la semana federal, que había llovido que la habían suspendido como tres veces que era terrible, estaba fresco terminó y ella en vez de irse a descansar, se fue a llevarle café caliente a quienes estaban acampando para comprar entradas y me es pareció difícil. un gesto maravilloso, sinceramente. No, no, hay mucho mérito, Trabajamos doble mérito, escúchame. <risa> en, en Vendimia de Gestión Radical se llevó la corona. Ah. Para, se <risa> llevaron. <risa> Claro, Maipú también Es El pueblo lo eligió Yo no tengo la culpa no, que Sinceramente, mira En esto me parece tan, tan oportuno Realmente recordar que vota el público Y que sí. también es como una militancia Distinta a la de promocionar a la reina Porque ya no es con los embajadores No es con las autoridades uh -huh. Es con el pueblo, tenés que hacer Que el mendocino apropie a la reina Entonces, en eso bueno fue clave esta predisposición Y ver cómo pensábamos acciones Donde ella pudiera llegar a, a, a la gente, al pueblo que le iba a votar El sorteo, el azar Eran unos claro. nervios terribles Ahora también fuiste el otro extremo de otro intendente Porque uno dijo, reina no mm. no, Yo no digo que está bien ni que está mal ¿no? no sí, sí. Porque cada uno tiene sus posturas Y me parece que todo es válido eh, Porque cada uno tiene razones Pero digo, fuiste el otro extremo mm. Mientras uno decía reina no Saliste a militar por, por, por tu reina bueno, me, me preguntan siempre eso, ¿cómo haces para compatibilizar el doble rol? Ma, hoy en este día, digo, también hay que hablar estas cosas en el Día Internacional de la Mujer y que está, está empuja, es verdad, esto de las reinas sí y las reinas uh -huh. no. Yo siempre digo que, que me parece importante entender que la vendimia está arraigada en los sentimientos populares. Por mis convicciones nunca iría en nada en contra de, de la gente, del fervor y de los sentimientos populares. Entonces creo que hay que acompañar nuevos procesos, pero seguir, al menos por ahora, ¿no? eligiendo nuestra reina, eligiendo nuestra representante, nuestra embajadora, podemos ¿no? poner en discusión algunas cosas, pero no de que el pueblo iba y, y cómo lo siguen. Tal vez quienes somos del interior lo vivimos como Nati, reina al barrio Primavera. Su gente del barrio, de la Unión Vecinal, de su club, del departamento, acompañándola hasta acá, haciendo un esfuerzo muy grande para llegar. Y eso moviliza, moviliza realmente el fervor popular. El Yo soy de hecho, del Gran Mendoza, pero decía, mi pareja es periodista y lo que manifestaba es que la reina da un sentido de pertenencia uh -huh. para los que vienen de lejos. Claro. Sí, tal cual. Bueno, y, y destaqué en todos los medios, y luego voy a volver a destacar, eh, la cercanía a la gente... Me parece que es lo más importante y ver las calles repletas del Día de la Vía Blanca y el Carrusel, no solo en el Teatro Fran Romero Day, que por supuesto... Todos e, los tres días. Todo está impon, totalmente imponente, pero ver las calles de, de toda la, la provincia, de todo el recorrido de Vía Blanca y Carrusel repleta de, de gente, creo que, que nos demuestra qué es lo que quiere el pueblo, que, que esto se siga, se siga acompañando, se siga apoyando y que que es una cultura y una tradición que tenemos los mendocinos, que nos caracteriza como mendocinos. Y bueno, nosotras como mujeres en este rol lo elegimos. Yo creo que, que como decía Flor, cada uno está donde quiere estar y elige su postura, elige dónde, qué sí, qué no. Y, y me parece que es válido que nosotras elijamos estar en este lugar y estamos acá porque lo elegimos. Y me parece también que, que quien, no lo, quien no lo desea... Eh, se respete, el respeto siempre ante todo. Claro. Pero me, me quedaba nada. un poco con eso que decía Marisol, sí. de, de la figura de la reina más en el interior sí. ¿no? de la provincia, que, que en el gran sí. Mendoza, que a veces... ...en esta locura que tenemos... ...en Santa Rosa lo vimos no, no una de una forma muy particular... ...es como que ya ¿viste, claro. empieza en noviembre... y decir, ...¿quién se va a presentar? ...porque ya conoces las chicas que claro. van a presentarse... ...lo que digo, y esto es una opinión personal... ...como reina, como única mujer intendenta... ...como un montón de cosas... ...y creo que hay cosas para replantearse... ...y está bueno ponerlo en la mesa de discusión... Ajá. ...de verdad yo creo que... ...y, y me parece que Nati, que Mayra ya venía también... dando no algún cambio de paradigma... ...lo que hizo en, en la despedida... ...lo que muchas hicieron en el carrusel... ...hablar en inglés... Bueno, y espero que Nati también sea quien lleve adelante este desafío, bueno, es decir, no solamente somos esta cara bonita, sino que también tenemos mucho para dar y apoyar a la promoción de Mendoza, a la promoción turística, a la promoción vitivinícola, eh, denos herramientas, capacitémonos, me parece que está bueno mostrar la otra cara, ¿no? Escúchame Nati, fue reina, es inter... ¿Te, ¿Te ves siguiendo sus pasos? <risa> me lo han preguntado mucho, pero bueno, no, actualmente no, no es algo que me haya planteado <risa> todavía. Eh, bueno, creo que es un ejemplo a seguir para, para muchas mujeres y que muchas me mujeres mendocinas también la tienen como, como referente de la provincia. Así que Porque no es un dato menor que Santa Rosa es el único departamento con intendente tiene? mujer que uh -huh. en 2019... Eh, Digo, es por segunda vez, sí, tiene intendente sí. mujer, y en 2019 tuvo tres candidatas con posibilidades. Sí, sí. Todo un mensaje siempre. del ¿Qué departamento mensaje, Sabes que yo he ido siempre por ahí En, en esto de nuevo, el interior y, el, y las, las metrópolis Es como que pensamos que a veces somos más conservadores en el interior Y terminamos siendo los que hemos quedado en la historia institucional La primera intendenta mujer previo a mi mandato Y ahora la única que sigue siendo mujer de Santa Rosa claro. Eso bueno, nos posiciona que aún cuando somos del interior Podemos un poco animarnos a romper con estas estructuras Y tener una mujer gobernando <risa> ¿Hasta dónde? Sí. Y muchas reinas. ¿Hasta igual. dónde? Hasta donde digan los vecinos y vecinas. Ponele hasta viven? una fórmula Estebanato de Stephanie ah. o al revés. No, no sé, falta mucho. muchos compañeros y compañeras de mi partido. Y ojalá que en realidad digo que sean muchas mujeres las que gobiernen muchos municipios, que si me toca seguir estando y que, que nos sentemos en esa misa de casa de gobierno y que seamos muchas más las que estemos ahí plantándonos. Ojalá, eh. claro. Eso sí, eso sí. Ahora, espero. buena fórmula mandaste ¿Eh? ahí, ¿eh? <risa> Pero que ya están reinas. Claro. Faltaría en, en gobernación, Pero replicarlo ¿no? en una claro. fórmula. <risa> <risa> no, debe estar escuchando, Matías, debe estar diciendo tan, tan re loco lo que están planteando, o no. No. ¿Puedo decir no, que no lo vemos más no, posible no, no, no, porque ella ella hace como oso no, no no no creo que ningún intendente no tenga cierta aspiración sí me gusta me gusta eso tendrías ganas a ver, yo digo siempre que quienes estamos en política porque nos gusta y porque la conseguimos como también quienes somos jóvenes, empezar a cambiar esta cara que la uh -huh. política tiene con la gente, con los jóvenes, ella sí es más joven, mucho más que yo, digo, empezar a hacerla mucho más cercana, que entiendan que es el camino para, para cambiar cosas que no queremos y, y para eso, bueno, uno tiene vocación de poder para transformar. Uh -huh. Me gustaría, sí, me encantaría, y estar donde concebimos proyectos colectivos. Y no es cassette, es de verdad, donde tal vez realmente, si uno tiene un sentido de pertenencia en un partido, podamos lo mejor para que ese partido o nuestras ideas sean las que lleguen. Así que, sí, me gustaría, si se tiene que dar y si no, acompañar a quien tenga que ser, pero uh -huh. de verdad, bueno, ayudar a que transformemos la realidad de Mendoza. Eh, futura contadora. Futura contadora. ¿Cuánto te queda? Me quedan dos años de cursado. ¿A ah, poquito? Sí, bueno, ojalá tenga la posibilidad y, y la oportunidad de ejercerlo en mi departamento. <risa> eh, me encantaría, yo, yo amo Santa Rosa. Eh, siempre estoy ansiosa por volver al departamento cuando, cuando estaba acá en Mendoza, uh -huh. que antes de la pandemia. Eh, sentía mucho no volver a Santa Rosa, esperaba el viernes ansiosa. Y bueno, ahora también estoy esperando bueno, mañana, eh, mañana espera. que me reciban en el departamento mañana el gran día porque volver con la corona volver y tercera corona nacional para y ver centavos. a mi gente porque, porque bueno, sí, represento a toda Mendoza pero mi departamento fue el que me acompañó desde el día desde el día cero eh, bueno, mi institución, la institución del barrio Primavera y obvio que, que Flor y todo su equipo excelente no, no me puedo quejar al respecto siempre se lo digo se lo agradezco públicamente y se lo agradecido en, eh, en privado incondicionales conmigo me han... hablando de acompañamiento ¿te generó algo esto de que el palco oficial se fuera vaciando antes de que terminara la elección? ay no, no prestamos <risa> la verdad es que, que no presté atención ay, ah, ha, sido, ha sí. sido tema ha sido tema <risa> Se fue vaciando. Sí, es que después cuesta salir, chicos, ¿Igual? del teatro griego. Ustedes igual saben pasó que es difícil después. Es el segundo año que sucede, ¿eh? A veces. ¿sí? Son so muy generosa. Son es muy, so <risa> muy que lo que acaba de decir. Es que es verdad, ¿viste que va a Sí, cuesta, griego, cuesta, es una locura. Pues, ¿Te irías antes, Pero que tener ¿Te irías antes? Fe. No, nunca me iría antes igual, no. Me quedaría hasta el final de todo, digo, las responsabilidades que uno tiene. Tal cual. Pero bueno, a todos nos gusta más o nos gusta menos esto. Son, son dos jugadoras de media cancha, <risa> vos más que ella. <risa> sí, sí, <risa> sí. No, no, yo digo, no, cuando digo, pónganme un poquito en algo más alto, Avísame qué zapatos zapato te va a poner Nati le digo porque yo no puedo. No, antes el porte de Natasha. espérate no sé si el director me da el ok. Al lado para. de Rodi, por favor. No, no que quiero que se pare al lado de Rodi para que observen... No, no, no, tienen derecho a hacerme esto. Observen Chico. la altura de esta mujer. Chico, ¿No? me no saca una cabeza literal. Bueno, tengo eh. zapatos, Son unas genios. Tomás esto. No te quedes tengo mucho más parado. Hazme el favor. Es este... Mi excusa diré. <risa> sí, pues, aparte tiene unos zapatos, pero igual, recién hablábamos de las estaturas y hasta descalza es más alta que yo. Sí, No es difícil tampoco tampoco, tampoco es muy difícil aclaramos, Digo, aclaramos No hay que ser más alta menos No estamos haciendo no, Una no, apología no, no. de Me cómo hay gastan, que ser físicamente Es la, es la para... gastada desde que llegamos Por ah. mi estatura, no tanto por la de ella Porque habían varias con Con, con mucha estatura Sí, éramos, La mayoría éramos muy altas eh, Pero bueno, eso es lo de menos Como ustedes decían, veníamos Cargadas de proyectos que ojalá podamos concretar cada una y en conjunto y, y bueno venimos rompiendo estereotipos creo que que una de las primeras eh, reinas nacionales que empezó a romper estos estereotipos fue flor eh, y después del 2010 me parece que ha sido un avance increíble para todo esto que es vendimia. Uh -huh. Y bueno, a seguir trabajando, Subi, a seguir... pusiste la vara. Nah, hace pusiste mucho la, más, la, vara no Puso la vara alta. Pusiste la vara alta. <risa> pusiste la vara alta. Muy sí, alta. Sí. Y ni hablar de, del año pasado Mayra también Extraordinario. nos dejó... La entrada la verdad, de Mayra, bueno, la entrada de Mayra en el es, Teatro en la de Unión, por... digo, wow. Esta es otra cara, digo, esta es otra cara de la reina que queremos mostrar. Por eso yo, tiene un gran desafío, pero estoy convencida de que está a la altura de las circunstancias. Yo le decía a la ministra, vas a tener una enorme reina, aprovechenla, sáquenle el jugo, porque creo que va a ser una gran representante. Hay, hay como un deporte provincial en pegarle a la reina. Sí. ¿No? Vos lo viviste <risa> bueno, duramente, diga, duramente. Sí, sí. ¿No? Bueno, pa hay, parece hay una cuestión deporte. que tiene que ver con la eh, reina particularmente, con la... Mujer puntualmente. Uh -huh. Quisiera que me diga cuántas veces cuando le hacen una entrevista le preguntan con quién dejó a los hijos. Siempre. Dice ¿A qué intendente eso. hombre le preguntan con quién dejó a los hijos? O sea, no, nadie. ni sabemos si tienen hijos, qué edades <risa> tienen, nada, ¿viste? Yo siempre lo digo desde la política en eso, en salir a caminar o militar o estar con la gente o en, o en un acto. Ay, ¿cómo están tus nenes? ¿Con quién las dejaste? Y tanto tiempo solas. Porque existe un sistema que nos genera que ese es nuestro lugar donde deberíamos estar. Uh -huh. ¿no? Y esos son lo que patrones culturales que tenemos que ir rompiendo, donde la igualdad de oportunidad y las cargas del cuidado de nuestros hijos, de la educación de la familia, es compartida. Pero bueno, va costando y, y, y sigue sigue existiendo Es como decís, va, los varones nunca les hacen generalmente esa pregunta ¿De dónde están sus hijos? Porque presuponen que están con las mamás Se, Según Paula García, que bueno militó mucho por la reina de Guaymallén Y, y que, que, que, que cayera el famoso decreto de, de, de, del Consejo Deliberante de Guaymallén Paula dice que eh, a las mujeres también le preguntan ¿Qué estudiaste? Uh -huh. no Para ver si estamos como a la altura de una conversación ¿No? Sí, está Paula, Paula insiste mucho en eso Sí, yo entiendo que siempre se nos exige el doble a las mujeres como que tenemos que demostrar uh -huh. de que estamos capacitadas para ese lugar porque hemos estudiado porque y que por ahí esas exigencias los hombres no las tienen y no es estar ni encima ni debajo sino eso, la igualdad de oportunidades sin que tengamos el doble de exigencia y muchas veces menos la remuneración por los mismos trabajos que hacemos bueno, son muchas discusiones tu proyecto, Nati, recórdanos. Bueno, mi proyecto se trató del turismo rural, fomentar el turismo rural del departamento. Eh, se está trabajando mucho sobre esto. Creo que les conté el, cuando vine como uh -huh. candidata, como representante de Santa Rosa, eh, mi carro en la Vía Blanca, que gracias, Flor, y gracias a todo tu equipo también que, que lo realizaron y quedó hermoso. Y el stand de Semana Federal se trató de una de nuestras principales actividades turísticas, el astroturismo, uh -huh. que se está realizando actualmente en el departamento. Eh, se trata sobre, sobre mirar el cielo a través de un telescopio sin contaminación lumínica y se realiza el plus que tenemos porque se puede realizar en toda la provincia y en todo el país, ¿cierto? Pero que se realiza en la primera reserva biosfera de la provincia, que es la Reserva de Ñacuñana y la tenemos los santarrocinos, así que súper contentos. Y orgullosos promocionando, eh, contándole un poquito a todos los mendocinos y acá turistas turista que me crucé del departamento. A veces no saben que queda sobre la ruta nacional 7 y es un dato súper importante. Como encontramos... que es accesible. Sí, nos es encontramos. Fácil de llegar, accesible. Claro, nos encontramos a la pasada, en la entrada de Mendoza casi. Así que creo que, que tenemos que promocionar nuestro departamento. que que sí. tenemos mucho para mostrar. Un mucho departamento para que, por otra parte, como algunos otros, este, tiene un muy escaso crecimiento por un montón de motivos, con lo cual eh, hay, hay, tienen que redoblar esfuerzos <risa> permanentemente. Hay que ser creativos Yo te lo decía creo el día de la previa ahí en Vía Blanca sí. eh, Y lo que ha significado para nosotros Bueno Nati también es en Semana Federal En la Vía Blanca, Carrusel Difundiendo el astroturismo y, y el turismo rural Porque es un poco lo que uno tiene que encontrarle la vuelta de cómo generas ingresos, de cómo posicionas a Santa Rosa de cómo generas trabajo porque La producción el turismo de genera cannabis es una oportunidad Es una oportunidad y justamente en el Carrusel Me encontré con un empresario Que ya es el segundo emprendimiento Que tiene eh, el canal. ...la producción, la plantación y en este, en este proyecto además la industrialización uh -huh. del cannabis... Son todos permisos y una legislación bastante exigente, obviamente, por lo que significa, pero ya tenemos dos empresarios que están invirtiendo en Santa Rosa con futuro de cannabis, la ganadería, relacionada también con el turismo rural, y bueno, uno va buscándole la vuelta, ¿no?, para empezar a generar el crecimiento del desarrollo, claro. el arraigo de los jóvenes, como decía Nati, de que tenga la posibilidad de continuar con su carrera y su profesión en el departamento, y en eso estamos trabajando muchísimo. Gracias. Hay mensajes. Ajá, ¿Hay mensajes? Mensaje. Ahora le pregunto... Sí, los compartimos vamos, vamos, ahora. Vamos, vamos, antes de despedirlas. Así Llegaron no al, al 261-344-4444. Hola a todos. Reina es la que representa a todos los municipios. Sin ella, cada municipio tiene... Sin ella cada municipio tiene su reina. Gracias. Saludos. Hola, soy Alberto. Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Felicitaciones para la reina nacional y para la intendenta Flor. Hola, muy buenas tardes Quería saludar en este día de la mujer a nuestras mujeres del departamento A nuestra intendente Flor y a nuestra hermosa reina Nati Que tengan un hermoso día También a mis niñas y mi vecina Fer Que pasen un excelente día Y para mí también, ya que es mi cumple Ahí También estamos. a todas las bien, mujeres del mundo Seguramente una vecina del departamento Claro, feliz día Marisol, muchas gracias Y en su nombre a tan importantes visitas Y a todas las mujeres del grupo que con su trabajo engalanan A tan prestigioso medio Nos dice Raúl de Dorrego, besos Raúl Hola Canal 7, feliz día para todas las mujeres del canal, en especial para mi mamá Sonia y mi hermana Macarena. Las quiero mucho. Feliz día a esas dos mujeres hermosas. Nuestra intendenta Flor, felicitaciones por la posibilidad que nos dio de ir a la fiesta de la vendimia. Feliz día a todas las mujeres. Tuve la dicha de conocer personalmente a Flor de Estefanis, una persona increíble y hermosa, una reina. Ahí está. Que reina no te hace la corona, ¿no? No, claro que no. No, no. Reina, creo que te hace el solo hecho de ser mujer sí y, y, y luchadora eso la lucha la lucha en cada uno de los ámbitos yo digo me toca ser capaz visible esto de la única intendenta mujer uh -huh. pero en cuanto a mujeres en espacios de poder y en cuanto a reinas que después han continuado con en sus profesiones tenemos bueno juezas eh, uh -huh. en el ámbito del de poder judicial de la provincia de Mendoza tenemos psicólogas como Jessy Tolín que es maravilloso el trabajo que ella siempre lleva adelante sí, contadoras empresarias bueno docentes digo cada Marcela, una después, Marcela Gagua también Marcela Gawa, también ha sido diputada. Eh, bueno, también Patricia Choconato Armalargo sí. ha sido concejal. Digo, cada uno va siguiendo sus actividades y eso, demostrar de que no solamente nos quedamos ese año y después, no sé, vivimos en una, eh, digo, ahí era algo de cristal, sino que de verdad seguimos con nuestras vidas y cada uno haciendo lo suyo como mujer, como cualquier otra mujer. Eh, perdón, también hay mujeres, porque uno viste que se queda con esto de tal llegó a ser jueza, tal la fiscal, tal. Y hay mujeres que son amas de casa y es tan oh, válido Yo como madre, como las admiro Yo a mi mamá le digo muchas veces O a mis abuelas, cómo hacían cómo hacían que tenían Muchos más hijos, yo tengo dos nomás. Digo, tenían en esas épocas Digo, cuatro o cinco hijos Y que realmente se dedicaban a los, a los hijos Todo el día y a tener la casa impecable Yo a veces no puedo ni siquiera lavar los platos Y a la vez darle de comer a mi hija y cambiarla a otra y Valiosas, digo, valiosas y Las tareas todas. de cuidado, de verdad que las tareas de cuidado Son tan importantes a nosotros otra vida ...y cómo sí. hay que reconocer el aporte que hacen a la economía también... ...a la generación de ingresos... ...es muy importante las tareas de cuidado reconocerlas. Bueno, cual. valiosa eh, la participación de ustedes acá... ...para poder contarnos qué es, que, qué es lo que tienen hacia adelante como propósito... Eh, ...muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por darnos el lugar, por la invitación en este día tan particular... ...en conmemoración a todas las mujeres del mundo... ...y, y recordando esto que marcó nuestra historia, que marcó un, un principio y un futuro hermoso para las mujeres que nos ayudó a empoderarnos y a seguir luchando por, por adquirir más derechos. Gracias. gracias, Muchas gracias. gracias. Llegaron gracias. muchísimos mensajes. En cualquier momento invitamos a la Virreina para que también esté acá contándonos de su proyecto y de bueno, cómo vive esta elección. Exacto. ¿No? Eh, porque la gente la eligió cómo vive el resultado Juan. de la decisión de, de, de tanta gente.